Universidad de la República, Instituto Superior de Educación Física, Curso de Evaluación, Módulo 2, Tema 1, Teoría de la Evaluación. Teoría de la Evaluación, en este caso la vamos a trabajar con unos cuantos autores. Este, yo le comentaba a David que a mí me da ya... Me, me es difícil trabajar Teoría de la Evaluación desde un lugar. Me, me cuesta un poco, porque es difícil para mí identificarlo. Entonces lo que hice fue un esfuerzo de volver a leer alguna cosa, que me vino bien también para repasar alguna otra cosa entonces bueno, de eso que leí y lo que fuimos armando surge la clase de hoy decíamos antemano eh, la evaluación es en general se habla de evaluación se habla desde el punto de vista práctico ¿vieron? es muy... Sal, bueno en, en, en formación profesional sobre todo hasta donde nosotros sabemos a nivel latinoamericano hay eh, ocho institutos que tienen dentro de su currícula una materia que estudia la evaluación pero no todos la estudian como, como campo teórico es decir, no todos la estudian como un objeto posible de ser investigado desde el punto de vista de la construcción de teorías sobre la evaluación lo que normalmente sucede, esto también sucede en la Universidad Autónoma de Madrid que es el lugar donde estoy estudiando yo ahora lo que normalmente sucede es que circulan análisis de prácticas hechas, instrumentos, análisis instrumentales, entonces se toma la evaluación que se ve, que se está haciendo, se presenta y lo que pasa ahí es que se analiza la validez, la confiabilidad, correcto, la objetividad, este, el referido y el referente, qué se evalúa y qué no, y se discute sobre bueno dónde están las fallas y cómo las arreglamos. Entonces lo que pasa generalmente cuando uno habla de evaluación es que la evaluación termina siendo un instrumento. Por eso mismo y porque nuestra propia concepción de evaluación de nuestros trayectos estudiantiles hablan de eso, ¿correcto? Es decir, si yo miro para atrás mi propia vida veo que lo que he venido haciendo, a excepción de un tiempo que me puse a estudiar evaluación, fue contestando propuestas de evaluación hechas por otros. Entonces, ¿qué es tal cosa, tal otra? Tantas hace tanto de esto, lo haces, que nota te tenés, ¿correcto? Entonces, desde ese lugar, básicamente la evaluación termina siendo un instrumental. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a darse cuenta o empieza a, re a revivir esta historia del instrumento, se da cuenta que el instrumento surge de algún lugar. Y ese lugar del cual surge el instrumento supone. Poder indagar su teoría. Es decir, cuando uno empieza a investigar la evaluación desde el punto de vista teórico, empieza a estudiar la evaluación desde el punto de vista teórico, con la intención de poder comprender la evaluación como campo de análisis, no como instrumental, empieza a hablar de la teoría de la evaluación, que de eso vamos a hablar hoy. ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la teoría de la evaluación? La, la evaluación como campo y objeto de estudio, en general obedece la construcción de la evaluación o parte de ciertas respuestas como otras tantas prácticas educativas posteriores que se hacen en relación a qué individuo, qué conocimiento y qué sociedad. ¿Sí? La teoría de la evaluación y la propuesta que de ella surge discuten y dan respuesta a estas tres preguntas a partir de ahí las preguntas que la evaluación se hace por su especificidad es desde este marco de preguntas surgen estas preguntas específicas del campo en función de los conceptos de individuo, conocimiento y sociedad que yo tenga voy a poder dar cuenta, definir o contestar a las preguntas sobre para qué y para quién evalúo que son preguntas específicamente teóricas para quién y para qué evalúo me va a dar respuesta a entonces cómo construyo la evaluación si yo no me hiciera estas preguntas lo que hago es cambiar una evaluación por otra ¿ese texto es de la contrahegemónica? de lo que yo voy a hablar ahora es parte del texto de la contrahegemónica y parte de otros textos de los mismos autores María Teresa Sales, que es una profesora uruguaya, ha escrito varios textos más a partir de la contrahegemónica vinculadas al campo educativo y vinculadas a la educación física porque es una persona que ha tenido vínculos con la educación física y es la persona que este, está desde el del 2006 para atrás, es la que yo fui leyendo en materia de evaluación entonces retomo estos textos para este caso bien entonces, ¿qué pregunta central o inicial se maneja en este texto? Primero, ¿es viable que la educación y la evaluación promueva el cambio individual y social cuando desde las más diversas corrientes sociológicas a lo largo del tiempo, ahí falta una D, el positivismo durkeniano, pero también el reproductivismo marxista, se le ha asignado el rol de furgón de cola de los cambios sociales? Bien. Para entender este texto es necesario ir a textos eh, sociológicos para entender esta pregunta. Entonces, alguna pista. ¿Qué, qué, nos quiere decir, o ¿Qué nos quieren decir estos dos autores, Sales y Torres, cuando hacen esta afirmación? Primero, cuando refieren a, la, a, la, a las corrientes eh, positivistas durkenianas, Durkheim, sociólogo, ¿sí?, Plantea cosas como estas: un pobre va a seguir siendo pobre y se durquen, y la educación lo debe educar para tal condición. No todos estamos hechos para meditar, sino que algunos deberían ser educados para la acción, es decir, para trabajar y para ser pobre. Entonces, retomamos la lectura. ¿Es viable que la educación transforme la evaluación si yo entiendo que un pobre debe ser educado para ser pobre? No existe la evaluación. Entonces, primera, primera cuestión que plantean estos autores. ¿Es viable que la educación promueva prom la evaluación en consecuencia? promueva el cambio individual y social cuando las corrientes sociológicas a lo largo del tiempo se le han asignado a la educación un furgón de cola es decir si yo voy a educar a un pobre para ser pobre coloco un dispositivo de educación y de evaluación en consecuencia dicho al revés sí, si la no educación estás promoviendo el cambio individual y social, exacto. no lo dice ni, ni, ni Durkheim Durkheim dice que hay que educarlo para que siga nació como nació y, y, y Marx dice no sé si mar, reproducir las mismas condiciones de, de desigualdad. Lo que plantea Marx es que la educación es uno de los aparatos que reproducen las la, que reproducen la fuerza de producción, es decir, cuando vos desde eh, desde lo más desde, el, desde la esclavitud, el feudalismo, pasando por los diferentes tipos de sociedad para Marx, siempre hay alguien que. Exactamente, exactamente. Entonces, ni la mirada urqueniana ni la mirada marxista que se sostiene o en donde se sostiene la educación, si esta es la lógica de la educación la evaluación no puede dar respuesta a una lógica de este estilo porque si la educación va por ese camino la evaluación se conecta con esa realidad por lo tanto, si miramos desde el positivismo durkeniano la evaluación debería identificar a los pobres como pobres y a los ricos como ricos y si lo miramos del marxismo lo que debería pasar es que la evaluación reproduciría las condiciones materiales de los que mandan, los que dominan y los dominados si esta es la situación de análisis del dispositivo del aparato sistema educativo la lógica de la evaluación es que se cuele y sostenga el aparato dicho de otra manera si la evaluación se cuela contrahegemónica al sistema educativo, lo que empieza a hacer la evaluación es discutir el aparato del sistema educativo y por lo tanto debe reconstruir el sistema educativo de dentro. Entonces cuando uno habla de que la evaluación se incluye en el sistema educativo en tanto instrumento de medición y control, lo que habla es que la, educa la evaluación sostiene al propio aparato. Y desde ese lugar es el que arranca la discusión del texto de la contrahegemónica. Por eso ellos hablan de que hay tres constataciones. Es decir, ¿desde qué lugar yo voy a mirar la evaluación? Primero, de qué es estratégica. Segundo, de qué es funcional el sistema. Y tercero, que sirve para reproducirlo. Esa es la evaluación del sistema educativo. ¿Cómo yo cuestiono esto? Deconstruyéndola. Y ese es el recorrido que propone la contrahegemónica, evidencia esta pregunta, da cuenta de esta pregunta, la analiza y a partir de ese análisis concluye que la evaluación en tanto furgón de cola al no ser problematizada como objeto de producción académica, como objeto de construcción, lo que hace es sostener un sistema desde la mayor ingenuidad además porque como no se discute, no se problematiza y no se teoriza, sostiene la lógica sistémica. ¿Sí? Cada vez que una persona evalúa y le dice al otro que es más pobre o más rico, es la propia ciencia la que da cuerpo al sistema educativo. Por ahí hay un texto que es interesante leer también al respecto de eso. Entonces, ¿Cuál es el planteo clave? ¿Cuál es el eje o el eje argumentativo de la teoría de la evaluación por estos autores? Primero, constata la concepción no funcionalista en donde existen autonomías relativas de sujeto y subsistemas. Si nosotros vemos que la evaluación genera funcionalidad, lo que tenemos que tratar de hacer es crear lógicas no funcionales. Discutir la funcionalidad, es decir, si la evaluación sostiene que el sistema siga funcionando, si es a través de la evaluación que se legitima que haya gente que avanza o no avanza en el sistema, gente que sabe más que otros, gente que acredita más que otros desde lógicas que tienen su propia racionalidad académica y por lo tanto se legitiman cuando legitiman, dicho de otra manera si yo digo que vos sos 12 probablemente sea porque pensás parecido a mí por lo tanto yo te legitimo a vos como igual a mí y diferente a ella pero sostengo los mecanismos de poder entonces ¿cómo hago yo para hacer eso? primero genero una concepción no funcionalista trabajando sobre las autonomías relativas de los sujetos y los subsistemas ¿qué son las autonomías relativas? eh hay lo que, lo, que, lo que podemos llamar intersticios dentro de la lógica sistémica es decir, hay posibilidades reales de, de velar estas cuestiones cuando uno teoriza sobre un campo lo que hace es buscar los sentidos del campo entonces construir contrasistémicamente implica invitar a los sujetos que trabajan en cualquier clase o de cualquier, en cualquier campo de estudio a discutir el propio campo. No ya desde quien evalúa, como el poseedor del campo de la evaluación, porque es el poseedor del campo del saber, de la producción de conocimiento, sino discutiendo eso intersubjetivamente. Es decir, problematizar el objeto entre todos. Entonces, cuando. ¿Qué plantea la contrahegemónica? Que la concepción funcionalista se problematiza la medida de reconocer la autonomía relativa, reconocer que hay un diferente, reconocer que hay alguien que puede cambiar las cosas. ¿A través de qué? Del diálogo y de la participación. De Ellos plantean... De la invitación al sujeto. ¿La qué? Digamos, de la invitación al sujeto. Exacto. Y construye la idea de intersubjetividad. Hay una parte en el texto que plantea que la evaluación es una construcción intersubjetiva de diálogo. Y es a través del diálogo que se empieza a evidenciar la mejora, actúa sobre la mejora del campo. Es decir, la evaluación ya no es medir ni calificar unos a los otros, sino que es una construcción intersubjetiva. Eso cuestiona, intercepta la lógica funcional. Si bien si la evaluación hasta ahora fue funcional al sistema, cuando yo recupero la agencia recupero el sujeto y por lo tanto el sujeto y los otros sujetos junto con el que enseña construyen un dispositivo en donde se vehiculiza la subjetividad de todos eso es lo que genera es un contrasistema dentro del sistema es, emerge el sujeto para cambiar lo sistémico hay que trabajar sobre el sujeto sobre lo subjetivo ¿vamos bien? Segundo, ¿cómo? Muy entreverado. Es entreverado y comprenderlo, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una estructura que camina sobre su propia marcha y se sostiene a partir de la calificación-evaluación, ¿está bien? ¿Cómo nosotros desde que somos... Este, pequeños dentro del sistema educativo avanzamos a partir de que el sistema educativo nos dice que estamos preparados para ir un peldaño más ¿hasta ahí estamos? bien entonces eso sería el estructural funcionalismo el sistema evalúa para sostenerse él y para para condicionar al sujeto que está dentro de ese sistema por eso hay sociólogos que plantean que reproduce el Estado es uno de los aparatos que reproduce el Estado ¿Eh? lo dieron, perfecto se llama Althusser este sujeto cuando se reproduce el sistema se reproduce a sí mismo ¿qué le interesa al sistema? sostenerse como tal, seguir siendo sistema cualquier fuga ya no le interesa porque una fuga o es una pérdida o es alguien que puede haber cuestionado el sistema cualquier lógica que conduzca al, al cuestionamiento del propio sistema no le sirve al sistema para seguir sobreviviendo ahora bien, el sistema para los reproductivistas para los marxistas es lo que sostiene la, la lucha de clases el sistema es lo que sostiene al propio sistema porque hay alguien que lo domina y tiene la fuerza de producción y hay alguien que no, por ejemplo entonces, para apoderarse de la fuerza de producción se necesitan las revoluciones la revolución en, en el marco de la teoría de la evaluación sería una construcción de evaluación que vaya a favor del sujeto y no del sistema una transformación, una mutación interna dentro del sistema ¿y sería la autonomía relativa? eso se podría hacer en la medida de otorgarle al sujeto voz. cuando uno le otorga al sujeto voz, le otorga al sujeto la posibilidad relativa relativa porque nosotros somos todos construidos dentro del sistema entonces nuestras autonomías son, porque son diferentes, ¿verdad? y porque somos construidos en el sistema y acá viene otro autor que no está puesto ahí cuando uno eh, un sujeto que nace en una sociedad particular, que nace en una clase particular, construye códigos y vinculaciones, entramados discursivos particulares. Eso se llama hábitus. Tiene estructuras que le permiten moverse, estructurantes y estructuradoras que le permiten moverse de cierta manera y no de otra, porque no hay cosas que no hay cosas que no conoce de las otras clases, ¿correcto? esos son los hábitos ahora cada uno de nosotros dentro de esa estructura que nos permite movernos tenemos posibilidades de transformación eso se llaman autonomías relativas si nosotros, si nosotros pensáramos que no hay posibilidad alguna de transformación lo que estamos hablando es de determinismo nosotros vamos nosotros nacemos pobres y vamos a morirnos pobres los ricos se mueren ricos y los ricos mandan a los pobres ¿no? entonces según lo que dice Durkheim no está presente eso que dice la... lo que plantea Durkheim es que los pobres van a seguir siendo pobres bueno, eso lo plantea Bourdieu que es otro autor interesante entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno mira la educación desde esa perspectiva lo que sostiene la educación desde esa perspectiva lo que legitima a los que tienen seguir teniendo y a los que no tienen, seguir no teniendo, desde la lógica del, del que domina el sistema, que en este caso es el poseedor del conocimiento o el poseedor del saber, en el caso de que en ese caso es un académico, ¿correcto? Es el docente. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza para eso? El certificar que lo que circula en términos de conocimiento es lo que él entiende que debe circular porque él tiene el poder de la evaluación. El sistema le otorga al profesor el poder de la evaluación, con lo cual decanta en estos saben, estos no saben. Legitima la posibilidad de ascensos y de permanencia en el sistema. ¿Está bien? entonces volvemos ¿cómo nosotros podemos pensar que ese sistema educativo tiene una posibilidad de cambio? si partimos de, de la base de que el sujeto es el que construye el sistema porque en este otro escenario es muy posible pensar que nosotros los sujetos que estamos en este sistema no construimos nada hay quienes dicen que nosotros no tenemos ningún tipo de autonomía los sujetos estructuralistas más ortodoxos dicen que en realidad nosotros no tenemos margen ninguna de autonomía que somos como la matriz estamos gobernados por el poder dominante no, que se reproduce así en mismo comparación Exacto. entonces hay otros que plantean que la salida por ejemplo ellos que la salida a la cuestión sistémica pasa por las autonomías relativas y las autonomías relativas tienen que ver con la teorización del campo. Es decir, cómo vos podés darte cuenta de que las cosas están funcionando en este lugar a medida de que vos teorizás sobre el objeto. Es decir, que vos tratás de develarlo, de deconstruirlo. Si nosotros pasamos por la cuestión instrumental, es decir, vamos, hacemos y seguimos, nosotros lo que hacemos es perpetuar el propio sistema porque no, no usamos nuestro margen de autonomía. ¿Está más claro ahora? Dale un poquito más alto. El objetivo de esa evaluación es que no haya sistema. No, esta evaluación plantea en, en el pasaje del texto que lo que intenta es trabajar en, en el marco del sistema, negociar con el sistema, dice en algún momento. Es decir, partamos de la base que el sistema educativo es prácticamente imposible que desaparezca. Pero dentro del sistema educativo podemos llegar a lograr transformaciones en el marco de oponernos teóricamente, con prácticas innovadoras, alternativas emergentes. Por eso eh, el pedacito de la matriz que veíamos, es decir, ¿cómo? Cuando vos ¿Qué significaría en ese caso eh, retrocedo a la, a la clase anterior? ¿Qué significaría para alguien la teoría de velar el problema de la matriz ver cómo está, está construyéndose el sistema claro, que no la quiero introducir ahora porque como estamos filmando la clase es complicado para el que no ve bueno, para el que está escuchando la clase que vea Matrix ¿no? ahí está después igual lo podemos traer entonces nosotros estamos, estamos eh, trabajando dentro de un sistema estamos haciendo nuestras prácticas nuestros estudios dentro de cierto sistema y ese sistema los poderes que atraviesan ese sistema y que en general son problemas y poderes de conocimiento que tienen una base material ¿sí? esos sistemas se van a perpetuar hasta que nosotros podamos ver cómo ese sistema me maneja y qué posibilidades tengo yo de actuar sobre el sistema y no que el sistema maneje mi forma de actuar esa cuestión, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de varios otros compañeros, y del instituto me imagino, pero de la perspectiva de otros grandes pensadores, solamente se logra la medida de teorizar el, el campo. Porque es la teoría la que te permite develar la cosa, comprenderla, a nivel de lo que sería la, la cuestión más profunda. ¿No? Y bueno, por ese lado vienen estos autores que teorizan la evaluación. Entonces, ¿qué plantean ellos? Cuando esto sucede, los sistemas empiezan a dejarse, se, se revelan ya no como cajas negras, en donde el que entra por la escuela sale abogado, escribano, coso, y el que no llegó a ese nivel de escolaridad termina en otros ámbitos o se cae antes. El sistema es un lugar en donde se construye el sujeto y se construye el sujeto en vínculo con otros sujetos. Desde ese, sus sentidos, es decir, sus sentidos pueden ser asignados por los sujetos lo que pasa ahí adentro puede ser asignado por el sujeto en la medida de que el sujeto participe de la elaboración del conocimiento que pasa allí si yo le entrego el conocimiento tal cual viene es muy probable que ese sujeto incorpore y la evaluación selle que ese conocimiento es el legítimo y el verdadero y es como un empaquetado ¿no? porque el conocimiento viene dado y es eso lo que hay por otro lado ¿qué hacen estos autores? plantean restituir la agencia es decir, firmemente y eso sí es, es contrario a muchísimas personas que dicen que esto es imposible estos autores firmemente dicen que la única salida real del sistema educativo es decirle al otro invitar al otro a construir el sistema educativo desde adentro ¿no? Desde, lo, desde la más temprana edad bien, ¿cuál es el problema? que si esta es la lógica para invitar al otro a construir el sistema desde adentro desde la más temprana edad no hay otra forma que invitar al otro a construir la evaluación desde adentro desde la más temprana edad porque si yo construyo conocimiento con el otro pero después evalúo yo sería contradictorio ahora eso tendría que pasar en los diferentes ámbitos La metodología, la metodología, la metodología, la ejemplo, en las en prácticas en el... educativas en general por ejemplo, si al a Exactamente. por ejemplo, si hay conocimiento que viene dado el docente tiene que dar el programa más allá de lo que lo pueda dar de una manera o de otra ¿no? el docente puede invitar al alumno antes de evaluarlo de la manera normativa clásica a decir, bueno, antes de poner la prueba vamos a construir la base y a partir de eso puede decir bueno, él es bueno porque lo entendió de primera y puede evaluar al otro por decir bueno, él de no entender nada pasó a entender mucho ¿no? tuvo mucho problema pero ¿cómo hace para invitar al alumno a construir el propio sistema? porque decir, cuando, lo que hay que enseñar porque el sistema es el alumno <risa> Por... La, línea se con... la línea no es una línea es un grupo de puntos lo que pasa es que el sistema desde la, desde la mirada tradicional hegemónica claro, este, la la parece que funciona solo no, que viene de arriba parece que viene de un ente que nadie, que nadie conoce que nadie puede no. y... bueno y ahí está la base el sistema sos vos entonces no es que vos lo invites sí. ¿Vos lo estás diciendo? No, no te estoy invitando, vos sos el sistema. Vos ya estás invitado. ¿O no? Pero en principio, la mayoría... Y ahí viene el tema de la negociación. La lógica este, la lógica social hoy implica de alguna manera algunas cosas. Primero que estamos viendo en un, en un sistema capitalista, chau, ahí no hay mucha vuelta. Y segundo que dentro de ese sistema capitalista que se rige por capitales y por, y por poderes económicos, el, el sistema educativo rinde homenaje ahora el poder económico, el sistema educativo y el sujeto tiene que empezar a pensarse desde la autonomía relativa entonces ¿cuál es esa? es interpretar primero que el sistema soy yo por lo tanto si el sistema soy yo puedo construir el sistema negociando con el mundo capitalista porque no puede desaparecer y negociando con la lógica imperante del sistema reconocerlo implica tomar la, la porción de autoridad que tenés que es esa autonomía relativa empezar a incluir dentro del sistema el trabajo del intersubjetivo entonces el trabajo intersubjetivo no tiene que ver solamente con la evaluación tiene que ver con la metodología con la planificación, con el curso con instalar los cursos en, en, en situación en cuestión situada, contextualizada política, histórica hablar de los cursos como como conocimiento que circula ahora bien el tema de la evaluación no es igual al de la planificación y la metodología por ejemplo porque el tema de la evaluación certifica vos podés tener metodologías brillantes y planificaciones sobrehumanas pero vos pasás por la evaluación y lo que el sistema genera como el crédito es la evaluación por eso la evaluación es tan estratégica y por eso la evaluación tiene un campo un poco más desarrollado que estos otros, este, que estos otros campos, digamos. No sé, ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos construir con todo esto? Entonces? La autonomía. consideras autónomo? Bueno, no sé. Yo. ¿No somos sí. autónomos nosotros? La relativa. La autonomía. Nosotros no somos sí. autónomos en la medida de vivir en una sociedad sí. cuyas autonomías relativas se chocan con las de los demás lo que los autores estos dicen y lo que proponemos acá es empezar a pensar una evaluación que, que permita aprender y una evaluación que se base en el control si la evaluación yo la pongo a servicio de tu aprendizaje es probable que tú empieces a construir tu propia realidad en materia del conocimiento si la evaluación yo la coloco para saber cuánto sabes vos del aprendizaje que nos importan, que nos traen o que nos dicen que tenemos que poner a circular es probable que lo que vos seas es un reproductor de un conocimiento generado por otros, de una sociedad generada por otros, que reproduce la dominación. Ah, pero nosotros ya tenemos ese chito, entonces. Como mate, de ahí, pero la idea es cambiarlo. Estás en el. Estás, no venís socio. Pero la idea es cambiarlo en realidad. O tener un. Intentar. Moverlo de otra forma. Sí. La mí que me cuesta es. Si yo estoy en este sistema así. ¿cómo logro. Crear ese, ¿Tú ese tú sujeto con autonomía relativa, como estás diciendo, que o sea, estás acá. Vamos para, no para atrás. ni siquiera ver la Vos ya la tenés, la autonomía. No, pero no yo te la, la tengo. Porque yo vengo de un sistema educativo que no me la dio. Porque estamos hablando de que el sistema educativo que nosotros tenemos no nos está brindando esa autonomía relativa. Por ende, yo no tengo esa autonomía. No te está brindando, no. No te está generando los márgenes de acción porque no te los está generando vos. Está cerrado, para eso. El generar el... Claro, es el decir. Se dice, cerrado, ¿Qué te está pasando? Lo eh, por eso para mí Matrix, más allá de ser una película de de Es una película interesante porque de alguna manera la persona, el que la vio toda, se da cuenta de cómo la persona vive ese proceso de... Si vos querés... De de de de de claro. No, pero no es, no es tanto, pero digamos como empieza a develar el problema de la matriz Ejemplo de la película, ahora se me ocurre. Va eh, para el que no la vio, por favor vea Matrix. Este, que creo que es interesante para mirar esto, ¿no? Cuando la persona él ve que lo, que, que la compañera no sale. El tipo se desenchufa de la matriz y empieza a darse cuenta. En un momento la gente camina y frena todo. Y entonces el tipo dice, pero pará, ¿qué es esto? ¿No? Y ve que la compañera salta a los edificios y cae de 500 pisos y vuela. ¿Por qué vuela? Porque en la medida de que la matriz no es la realidad, sino que la realidad uno la puede construir, uno puede volar hasta donde quiere. Pero cuando, cuando él empieza a dar el primer paso, está condicionado por el no vuelo, porque él no voló en toda la vida, no lo, no lo puede entender. Claro, bueno. Sin embargo, esa es la autonomía relativa. El ¿Está? Correcto. Por eso él, este, este es el, el momento en donde Morfeo dice, Tómate la Si vos te tomás la Yo pastilla o vos aprendas algo de mí bueno, por eso vamos de vuelta en mi casa con abuela, ¿qué herramientas tengo? ahí está el ahí sistema perfecto cuando nosotros nos educamos en un sistema que nos acredita a la misma vez de acreditar quien acredita te está diciendo que el poder del conocimiento lo tiene el que lo da y lo que vos haces es rendir ese poder, que también es relativo, porque en general el poder del conocimiento no lo tiene el que lo da, lo tiene el campo de producción, desde esa lógica. Hoy los maestros están diciendo que construyen saberes en la escuela, por lo tanto dicen que también tienen el poder del conocimiento. Por lo tanto ahí hay un cruce de saberes. Y hoy hay teorías que están diciendo que hay saberes previos, que se ponen a circular como saberes producto de la experiencia. Es decir, hoy empieza a circular desde esta lógica, otra posibilidad de construcción, en donde el sujeto que aprende dice lo que sabe, el profesor genera transposiciones para trabajar con ese sujeto que aprende, eventualmente eh, distribuyen el poder de la, de la planificación, no, no es común, pero hay ejercicios de planificación colectiva y hay ejercicios de construcción colectiva del proyecto educativo, que es lo que plantean estos autores. Ahora, lo que eso implica además es que el ejercicio de la evaluación, y el ejercicio de la evaluación colectiva porque si vos haces todo colectivo construimos universidad tenemos un proyecto precioso pero cuando llega el momento de evaluar siempre existe la evaluación de unos sobre los otros y la calificación de unos sobre los otros probablemente lo que termine sucediendo es que quede en un muy lindo discurso la participación colectiva pero la evaluación termina siendo siempre la que termina este, cerrando la autonomía bueno, entonces bueno el número y la calificación va a seguir estando porque es parte del sistema hay que ver cómo se construye y cómo se llega a ese número no es lo mismo ser un 9 porque claro, se un 9 hay que ser un 9 porque vos sabés qué pasó cómo se construyó por ejemplo ese referente y cómo se construyó ese número es más o menos lo que, lo que proponen los autores después con la propuesta de la segunda parte del texto el sistema tiene cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, capaz el tema de la acreditación. Entonces, ¿cómo yo, a través de este proyecto, toda esta propuesta, eh, convivo con ese, con ese número que me hago que ¿No sería más justo que nosotros evaluáramos al docente que tenemos adelante con otra no, también? Gracias. ¿Cuál es? Gracias. A vos, si te valoro con un 4, para acá, para acá, para acá, para acá. te a a un 4 un 5, ¿Qué? vos el el examen en el examen, machate, habéis el curso, es el lugar que tiene uno y tiene el otro, ¿no? Puede el le la pretensión de que vuelve a un 3 a un docente y que por el docente que no da clase, no no, le damos todos, no es que lo vaya solo, le damos todos, ¿vale? Es mucho más, mucho más democrático con ese Lo que propone es que tener, por ejemplo, digo que es poner, bueno, pero que la nota lo siente, no la nota. Yo una nota, no tiene por qué ser una nota, un número. Bueno, ¿eh? Pero se hace como una evaluación. Después, es una evaluación, esa evaluación se construya. O sea, tranquilamente se puede hacer, como nosotros vamos a hacer una evaluación, la, las la ¿sí? últimas dos calificaciones, ¿eh? van a hacer una construcción por ustedes, también es una construcción para una evaluación del docente. Eso se hace. Se hace cuando el Pero el docente no participa. No, no, no sí. claro. Nosotros evaluamos. Ustedes evalúan los docentes A ver, vamos de vuelta Acá no se trata de cambiar la forma de la evaluación solamente Se trata de qué colocar para evaluar Ustedes, creo que el ejercicio que hicieron O el ejercicio más común que se hace en relación a esto Es evaluar los cursos, no al docente se encuestan los cursos, no se ah, evalúan sí, perfecto, el punto acá que claro, ustedes no construyen la evaluación no ponen ahí lo que a ustedes les parece que es legítimo evaluar pero hay una cosa más interesante ustedes no colocan las categorías no construyen el conocimiento lo aplican de vuelta lo que están tratando de hacer estos, es decir, el planteo de la, de la educación contra, de la evaluación contra hegemónica es trabajar sobre el conocimiento. Definir el conocimiento enseñado, a poner a circular y las formas en las que ese conocimiento se puede evaluar. Entonces, para definir la forma, lo que tiene que cambiar es el rol del estudiante, además del de mecanismo con el cual esas formas se califican. Que el estudiante sea más fácil sea, sea este, protagonista de su proceso de aprender y no protagonista por, con, en la lectura constructivista ¿no? de ah, el, la, el niño es sujeto entonces ahora que sea feliz no. protagonista como un sujeto crítico que toma decisiones a través del conocimiento sobre la sociedad ese tipo de protagonismo y para ese tipo de protagonismo no alcanza con aplicar una encuesta porque la encuesta la creó otro de hecho la encuesta que ustedes están aplicando hoy se creó por la comisión de evaluación institucional la cual una de las integrantes soy yo, es decir, que quien definió qué es un buen curso o mal curso desde el orden docente y todo lo docente fue yo no, no está bien justamente no está bien exactamente y no de la manera es y no de esa manera porque ¿Cuál es el tema? Que cuando esa encuesta se creó, que es un buen ejemplo, esa encuesta se crea con la participación de los estudiantes, del delegado estudiantil, pero no se crea como se debe construir. Porque para evaluar un curso, la mirada de la evaluación del curso, no de la encuesta sobre el curso, tiene que crear el propio curso. ¿Quién va a decir que este curso es bueno o malo? ¿Una encuesta estudiantil? No. Este curso es bueno o malo, primero en la medida de que los que lo cursamos entendemos que es un buen curso, porque son quienes lo cursan los que saben qué conocimiento se colocó acá, qué cosas tuvieron debilidad, qué cosas faltaron y cómo se pueden mejorar, qué tipo de saber les dejó el curso, qué tipos de preguntas les deja, qué tipo de textos hay que seguir leyendo, qué cosas se pueden mejorar para trabajar esto. Ese, eso es lo que sí. Y sobre todo, ¿qué tipo de elementos les deja de como, como, como conocimiento este curso que les permite a ustedes situarse en el mundo? ¿Qué es un buen curso? Un buen curso es eso que te deja elementos como para vos salir por esa puerta y decir, ya, tengo cosas que me permiten moverme con más libertad ya. O tengo idea de cómo ir a moverme y buscando esa libertad. O hay cosas que pensé que nunca la vida se me habían ocurrido. Y que me dan auto, más autonomía de la que no tenía. Que obviamente que para, eso, para que eso sea perpetuo, duradero, perpetuo, duradero en el tiempo, implica que sigamos estudiando sobre el tema y sigamos haciendo ejercicios intencionales de, de, de transformación sobre mi propia autonomía. Pero bien, lo que planteaba básicamente es que más allá de que cambie todas las cosas en el sistema educativo y empecemos a, re, a reconsiderarlo desde la meta metateoría, hay cosas que tienen que cambiar y hay estructuras y este, esqueletos estratégicos que tienen que cambiar o, re, o retomarse o redimensionarse, repensarse y sin duda uno de esos es la evaluación. Bien. ¿Cómo transformamos el currículum nosotros? Bueno, pensamos? ¿cómo transformamos el currículum? Cualquier transformación... Sí, cualquier transformación, cualquier transformación que tenga que ver con la educación tiene que pasar por un proyecto intersubjetivo y colectivo. El currículum, la evaluación, el aprendizaje, la enseñanza, los docentes, los espacios, la estructura, los reglamentos. ¿El papel del también, por ejemplo? Todo pero una transformación que no solamente se da en términos de recorte institucional es una transformación situada, una transformación política que está en el mundo y va hacia algún lugar también pasa en evaluación si vos mirás esto en vez de desde el currículo, mirás de la evaluación ¿yo que pretendo? una evaluación que te coloque en el mundo una evaluación, hablar del de, de saber evaluación como un saber crítico que te permita a vos darte cuenta dónde estás parado a nivel mundial. No para compararte con otros como hace la prueba PISA, sino para saber quién arma la PISA. ¿No? Si yo te digo, sí, la prueba PISA, los resultados, la formación de los docentes, el radio alumno docente, todo lo que te tira la PISA. Sí, pero ¿quién arma la prueba esa? ¿Vos? No la arma a las multinacionales que son los que ponen plata para pagar la educación del mundo es decir, la arma a los ricos pero para ser más ricos las, pagamos nosotros. ¿Eh? las multinacionales las pagamos nosotros claro, pero ahí viene las multinacionales las pagamos nosotros pero las multinacionales son las que, las que te permiten a vos, entre otras cosas, hacer ciertas cosas y no otras entonces, cuando el sistema educativo eh, coloca ciertos parámetros de valoración establecidos y seleccionados a nivel del mundo, ¿qué te permite a vos la evaluación? Empezar a ver que es eso lo que gobierna el mundo. Entonces, si vos cambias la educación o querés cambiar la educación, tenés que reconocer que ese es un problema que tenés que resolver. Eso es hacer uso de la autonomía relativa, construir teoría sobre ese campo y generar propuestas, que de alguna manera resistan ese tipo de, de emprendimientos, digamos, que son emprendimientos comerciales en general. ¿Quiénes genera la propuesta? ¿Cómo se hace? Bueno, los que escriben, los que trabajan, los que militan todos los días por ir construyendo un sistema educativo diferente. Eh, ta. Bien, entonces tenemos dos, dos lados de qué es entonces la educación, qué es la sociedad y qué es el conocimiento, un lado que es funcional y un lado que es contra funcional, es decir, contrahegemónico. El lado funcional tiene que ver con eh, un ejecutar el conocimiento, el conocimiento es exacto, es ahistórico, apolítico, es una cosa inerte y que en realidad la exactitud y la reproducción la da la ciencia, la ciencia que es la que legitima que eso sea así y no de otra manera y la ciencia y los científicos, es decir, los científicos legitiman y se legitiman, ahí hay todo un ejercicio interesante. Y por este lado tenemos una educación que es funcional al sujeto, productora de conocimientos, entiende que el conocimiento se construye por los sujetos y por tanto es histórico y político, lo que pasa acá no pasa en, en otras partes del mundo, y lo que pasa acá, pasa acá porque yo quiero que pase por tal o cual cosa, y si trabajo con ustedes es porque nosotros queremos que pase por tal o, o cual cosa entonces eso le da carácter situado al conocimiento y a su vez le da un carácter de construcción colectiva de proyecto colectivo bueno, esta este, diapositiva lo que tiene son dos lógicas y lo que, te, lo que nos plantea de alguna manera es que sea la lógica del modelo dominante o sea la lógica del modelo alternativo ambas asumen a la evaluación como inherente al proceso educativo en la evaluación educativa es decir, sea la lógica dominante o la alternativa la evaluación existe forma parte del proceso educativo sea el modelo de educación este, dominante o el alternativo ambas lógicas intervienen sobre el otro pero lo que tiene la evaluación en una y en la otra es que la apuesta es una por el sujeto y otra por la perpetuidad del sistema ahí están los extremos Entonces, si yo quiero pasarme a una propuesta de evaluación de enseñanza y de educación que esté a favor de, la, de una sociedad más equitativa, más justa, ¿sí? más justa para, para poder desarrollar la vida del ser humano y voy a tener que generar propuestas de evaluación y de educación más equitativas y más justas, en donde el conocimiento se distribuye. Si por el contrario yo creo en una sociedad inequitativa ¿Qué es lo que sucede? En donde los más pobres van a seguir siendo más pobres, los más ricos van a seguir siendo más ricos, los que poseen el poder lo van a seguir teniendo, los que poseen el que poder. Eh, que se mantengan las condiciones sociales y bueno, es probable que siga reproduciendo el mismo modelo y que la evaluación siga controlando que ese modelo se siga reproduciendo. ¿Está? En, ambas, en ambos casos, en los dos, la evaluación existe y en los dos interviene, el punto es que en uno interviene de una manera y el otro interviene de la otra. Entonces, si yo quiero cambiar la educación, si quiero que mis propuestas educativas, en la medida de las posibilidades, comiencen a transformarse, necesariamente tienen que transformarse de la mano de la evaluación también. Hay quienes dicen que es a través de la evaluación que se cambia el sistema y no a través de las buenas enseñanzas, por ejemplo, ¿no? a ese nivel. Es decir, que si cambiamos la evaluación, cambiamos muchas más cosas que si cambiamos las metodologías o los currículums. Si yo cambio el reglamento, cambio muchas más cosas. Si yo cambio el sistema de acreditación, cambio muchas más cosas. Porque no solamente cambio el, la, los mecanismos de ascenso y descenso, sino que cambio los campos de saber también porque empiezo a validar ciertas cosas que antes no estaban validadas, entonces cambio también los poderes en el conocimiento. Hay mucha cosa ahí que, que está tapada en materia de evaluación, porque no es un campo de los más estudiados, entonces es interesante a la medida de que uno lo estudia ver cómo realmente la transformación hasta las escalas de calificación cambia los poderes, yo tuve en, en la posibilidad de, de estar en un, en un lugar en donde solamente se habla de evaluación un simposio de evaluación y vino un mexicano que cuestionaba las pruebas PISA donde surgen inclusive las evaluaciones de las universidades ustedes saben que las universidades del mundo se evalúan con ciertas categorías y el, el deber ser el referente son las universidades eh, estadounidenses es Harvard concretamente ¿Está? entonces se uno tiene que ser tan bueno como Harvard y así se crea todo el sistema de evaluación de las universidades y del conocimiento tanto es así que hay colegas que plantean que uno si no investiga y no publica en inglés y no publica en ciertas revistas no entra dentro del rango de los académicos prestigiosos ¿qué te está diciendo? que si vos no producís conocimiento en el idioma que leen los que manejan los poderes uh -huh. no llegás a, di a disputar el poder también son tales conocimientos. ¿no? ¿Eh? Son tales conocimientos. ¿no? Claro, y así son tales conocimientos sin otros, con tales formatos sin otros, con tales discursos sin otros, con tales membresías sin otras, con tales reglas sin otras, y así. Claro, eso, eso, así se llama. Eso, eso tiene un trasfondo político tremendo. tremendo. No, sin duda. <risa> y sí. Profe, hablando de la PISA, no son las multinacionales en sí las que empujan esas pruebas, ¿no? Puede que sea el Fondo Monetario Internacional, en realidad. Mirá. ¿Qué es el de la Es el banco de los ah, Es Ah, es pero no es una multinacional. Es un crédito. Claro. Pero es a través de la PISA que después le otorga beneficios a los países que tienen mejores puntuaciones, ¿no? Va a ser un ranking de los países que están mejores puntuados. Le van otorgando beneficios económicos. La ¿no? PISA. La... La... Bueno, eso también lo resuelven los países. La PISA son este, pruebas estandarizadas que. Son deberes ser, digamos, son referentes internacionales que ubican en un ranking, evaluó, evalúan por norma a todos los países en función de esas pruebas. Claro, ahora en función de eso a los países les interesa realizar esas pruebas porque después con el tema de la deuda externa la agarran... A los países además les interesa... Sí, y a los países les interesa ubicarse y colocar esas pruebas. Porque los países este, compiten con esas pruebas como compiten con el fútbol. No es lo mismo tener rankeados a los mejores en matemática ¿está bien? del país porque ese país va a distribuir en función de ese deber ser a los matemáticos por el mundo. Sí. Pero también. para que voy a aclarar otra cosa más. Para la interna de los países no es lo mismo tener las mejores pruebas PISA. Para las instituciones educativas, ranquear bien te coloca con otro nivel de prestigio para lo que es el deber ser internacional y nacional. De hecho, en Chile, mejor, los mejores ranqueados tienen subvenciones del Estado. Claro. claro. En Chile es por escuelas ¿no? esa categorización. Hay escuelas que hasta pueden perdón, la financiación si caen en, en esa categoría. Pero, pero claro, los Se va también sí. con un préstamo de educación, por ejemplo, si un año al otro no tenés una cantidad de aprobados. Ah. Y de repente, y a, Aires, ¿no? a nivel internacional pasa. De hecho, te financian cuando tenés, cuando vos te alineás al poder que te financia. A ver, esto es trabajo puro. Ustedes cuando van a un lugar a trabajar, van a trabajar para algo que ya está dado. Es muy difícil que ustedes entren en una institución y digan, bueno, vamos a construir la institución. Entonces, para terminar el cuento, un mexicano en ese lugar este, planteaba... Bien, para ser rankeado como primero en el mundo tenemos que tener una realidad de 25 alumnos por clase tenemos que tener un presupuesto per cápita de X monto por eh, ser humano tenemos que tener Ajá. una biblioteca que tenga no sé qué tenemos que tener 20 doctores, 30 no sé qué, 30 PDH, 15 publicaciones bueno, sí, decía él, esa es una forma, ese es un deber ser de la sociedad, pero hay otra sociedad Hay una so si yo hago invertido el cono, también Harvard es la, es la universidad que deja más gente afuera que adentro también Harvard es la universidad más cara que otra ¿qué pasa si las mejores universidades son las que permiten ingresar a más gente? las que distribuyen mejor la pobreza el poder, las que construyen mejor el conocimiento, las que trabajan para la sociedad, si yo invierto el cono Harvard es la mejor universidad no Me importa si abrigo, exacto según el deber ser con el que se mire qué tipo de universidad estamos creando y claro, para Latinoamérica esa no es la mejor universidad porque la distribución de la riqueza y del poder es diferente entonces cuando uno invierte la pirámide se da cuenta que Harvard es la peor universidad en términos de condiciones sociales en términos de es peor bueno, ¿qué les quiero decir? Que la evaluación es la que define eso y la evaluación no es una cosa que se da para hacer, es una cosa que se toma cuando uno la toma, se da cuenta de lo que toma también. Entonces uno cuando la construye, la construye con su ideología y no con ideologías de otros. Si fuera posible sería ideal. A eso se refiere con, con recuperar la agencia, recuperar la capacidad de reflexionar sobre las cosas, de producir conocimiento y de producir acciones sobre las cosas. Bueno, si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Es decir, cuando uno llega a empezar a entender esto es natural que se sienta movilizado porque entre otras cosas se siente manejado. Entonces hay gente, al uruguayo no le gusta que lo maneje nadie, primera cosa. Hay una cosa que no le gusta al uruguayo, no le gusta esa zona de confort, en donde te manejan a no sé que haya llegado un momento de tu vida en donde decís, sí, sí manejame ya no quiero pensar más nada no hay de eso también pero yo creo que el latinoamericano tiene esa sensación de que no le gusta la colonia no a mí por lo pronto me, me molesta mucho la colonia entonces eh bueno a mí no me gusta la colonia hay otros que no la piensan tanto entonces se sienten como acompañado a mí no me gusta pero bueno, en el marco de eso, lo que es importante es que el que el que se toma la pastilla azul, que es mantener el sistema tal cual está, se acomoda y basta donde lo lleve el sistema. Y si no lo lleva más, para. Cuando vos empezás a pensar que esto es una cuestión que gobierna tu propia autonomía, decir, no, para, ¿Cómo yo, ¿cómo yo puedo empezar a trabajar en función de ir transformándome? ¿Ves? No es un problema de transformo el sistema, porque el sistema soy yo. ¿Cómo puedo ir transformándome? Y en la medida de transformarme, empiezo eventualmente a trabajar yo de otra manera. Ahí me como la otra pastilla. ¿Está bien? Bien. Entonces, este, este es un cuadro que en algún momento María Teresa hizo en el 98 yo empecé ya a ajustar un poco porque María Teresa había quedado en, en un lugar que me parece que valía la pena politizar un poco más ¿no? entonces bueno, estas son las preguntas fundantes del campo de la evaluación si uno quiere empezar a pensar en clave de evaluación y en clave de lo que yo pienso sobre evaluación, en clave teórica es interesante hacerse estas preguntas ¿Qué es evaluar para mí? Que es la primera pregunta que nos hicimos en el curso, ¿se acuerdan? Aquella primera clase yo le dije, anoten qué es evaluar y déjenlo por ahí. Y vamos a ver cuando terminemos el módulo 1 qué es y vamos a ver cuando terminemos el módulo 2 qué es. A ver si hay cambios en la, en, en la matriz, cambios en el supuesto profundo sobre qué es evaluación. ¿Qué se me ocurre a mí ahora que es evaluación? Es lo que yo pensaba cuando empecé el curso. Estoy pensando que no es eso, que hay más cosas ahí para despuntar. Bueno, entonces, ¿qué es evaluar? Y lo mismo con el ejercicio este de los extremos, de lo dominante y de lo crítico. Entonces, bueno, ¿qué es evaluar? Medir, del otro lado, comprender. Comprender que estructura y contenido, porque con comprender solo no me, no me alcanza. Si yo quiero evaluar para que el otro comprenda porque mi, mi, para mí evaluar es comprender entonces ¿qué hago? evalúo con la intención de que el otro comprenda facilito la comprensión del otro ¿pero qué comprensión? ¿la comprensión que termina y empieza en nuestra clase? ¿o la comprensión del mundo? ¿la comprensión de la estructura o la comprensión del contenido? ¿la comprensión de las dos cosas? bueno, si empiezo a trabajar en ese marco empiezo a construir evaluación perdón segundo ¿por qué evaluar? otra pregunta ¿por necesidad de control o por razones de equidad? ¿para qué evaluar? para seleccionar para mejorar los procesos individuales ¿qué evaluar? productos todo lo involucrado en el proceso ¿quién? El que dirige el proceso, todos los involucrados en el proceso. ¿Quién evalúa, no? ¿Cómo? Con pruebas preestablecidas, construyendo política y colectivamente la propuesta de evaluación. ¿Cuándo? Al final del proceso, engarzado a los procesos. ¿Qué requisitos? Validez, objetividad y confiabilidad por medio del carácter científico, esto que les decía, ¿quién legitima las pruebas PISA? Los propios científicos que la hacen. Entonces, requisitos de validez y confiabilidad desde la ciencia o validez, confiabilidad y vocación de objetividad a través de la intersubjetividad. Es decir, triangulación sobre, sobre lo que nosotros nos ponemos de acuerdo, no lo que nos dicen que está bien o mal. En la medida de empezar a transformar o del pasaje del modelo dominante al modelo crítico, en la medida de que el crítico cuestiona al dominante, en la medida de empezar a darnos cuenta que hay una posibilidad a través de la evaluación de ese cuestionamiento y que de no usarla, poco importan otros cuestionamientos, y ahí viene la magia de la evaluación, que me parece que es sumamente interesante. Es decir, si yo trabajo en el modelo crítico, desde los autores de la sociología, de la pedagogía, de la pedagogía de la educación física, de la, del campo de la educación física, de la planificación educativa, de la psicología, Ay. y empiezo a trabajar, pero me quedo en el modelo dominante de la evaluación no hay chance y al revés si yo trabajo el modelo crítico de la evaluación si yo empiezo a construir evaluaciones de este lugar naturalmente el campo del saber es decir todos los otros campos se transforman yo no me puedo colocar con otro a discutir el saber si no voy transformando el campo del saber al revés lo puedo hacer por eso para, es sumamente estratégica la evaluación y por eso no es, sería irresponsable de mi parte muy simplista decir que en realidad la producción del campo de la evaluación no se ha dado encarradas porque nadie se dio cuenta no, no quieren producir porque se dieron cuenta de esto donde yo empiezo a sacar la evaluación estandarizada y dejo a las sociedades que construyan su propia forma de ver el mundo pierdo el control entonces ¿qué hago? manejo el dispositivo de evaluación este es interesantísimo para pensar para pensar, ¿sí? Este, y es de, la, de las cosas más relevantes para pensar, más relevantes. Para mí es de lo más interesante, además. Ojalá tuviera el tiempo, que no tengo todavía, pero yo voy a tener, para pensar en profundidad de esto y para producir un poco más de lo que venimos produciendo. En realidad es bastante, ¿no? Para hacer lo que somos y hacer lo que hacemos, producimos carradas de información. Pero está. Sobre el campo de la educación física, además, que es el que a mí me gusta, es mi, es mi tarea, ¿no? La educación física de evaluación y evaluación de educación física. Y con lo poquito que hemos hecho, hemos hecho bastante relajo en el país, ¿eh? La verdad, anduvimos bárbaros. Con esta historia de las autonomías, claro, faltan un montón de cosas, ¿está bien? Faltan un montón de cosas, tenemos que ir a mucho más. Pero es muy interesante pensar que es mucho más probable que cambiando acá en evaluación cambiemos el mundo que pensar que cambiamos el mundo por otros lados bueno, hay quienes dicen que si se cambia el campo de saber de aquel lado y la autonomía crece de aquel lado la evaluación no existiría bueno, es una posibilidad pero para que eso suceda no hay que cambiar el sistema educativo hay que crear otro y a mí me gustaría saber cuántos los van a poder crear yo tenía miren, le voy a decir algo en la crisis que hubo no sé, en el 2001 creo que fue la crisis 2002 en Argentina empezaron a hacer toda una transformación subsistémica es decir, empezaron con todo el sistema del trueque como no tenían plata ¿no? ¿Quién lo quiere, el que lo quiere buscar es suyo, no yo cambio esto por esto llegó un momento en donde los invadió el capital y empezaron a ponerle este, otro tipo de moneda a lo que no tenía moneda es decir, construyeron otro superpoder al lado del sistema es decir, es muy difícil transformar el sistema porque lo que no se transforma es la lógica evaluatoria la lógica mercantil del crédito. Miren, ustedes están todos creditizados. Están desesperados buscando créditos por ahí para completar los créditos. ¿Fue lo que le pasó al socialismo? No, no sé. ¿Fue lo que le pasó al socialismo? No, no, no, no, sí, eso. claro. Fue lo que, cuando se abre el socialismo al mundo capitalista y sí se lo comen dos panes. Y sí. Bueno, bueno pan, sí, yo qué sé. ¿Eh? claro, el capital no fue una cosa, o sea, eso no fue una sola no cosa no, no fue solamente discutimos hasta 100 años bueno, vamos a seguir ese es otro tema que después charlan entre ustedes ¿tá? inclusive es probable que haya muchas más personas dentro del instituto que pueden dar teoría más, más interesante respecto a, al capitalismo todos los que hablan de los soci la sociología y todo esto, ha estudiado mucho eso no tenemos que trabajarlo en evaluación. Por lo menos no en este momento, ¿sí? Pero sí tiene que ver con la reproducción del sistema, etcétera, etcétera. Bien. Quiero decir, ¿qué pautas o qué pistas podemos dar para la elaboración o reelaboración de un dispositivo de evaluación alternativo? Estamos hablando de, bueno. ¿cómo empezamos a transformar esto? una de las cosas que implican o que permiten esta transformación es construir otra cosa ¿sí? que no es otra cosa para construir otra cosa hay que cambiar uno ¿estamos de acuerdo? tenemos que empezar a construir en nosotros no es que construyamos otra cosa sin cambiar nosotros porque ahí no construimos otra cosa hacemos más de lo mismo con otro maquillaje le ponemos otra bijou ¿está? entonces acá tenemos construir colectivamente el campo de la evaluación es decir, dedicarnos a pensar y a construir evaluación segundo, construir un proceso individual y colectivo de negociación no en abstracto lo cual sería tal vez un saludable ejercicio intelectual es decir, yo me siento con cinco personas y decimos, vamos a construir otra cosa, otro campo ¿está bien? pero si lo hago en abstracto está bueno intelectualmente está bueno yo acredito ahí publico, publico, publico, acredito pero es el sistema educativo lo que hay que transformar, no el sistema de créditos en términos de saber. Está bien publicar y publicar, pero el momento acá de la transformación tiene que ver con un ejercicio que supere la intelectualidad. ¿Sí? Hay que poner en, en, en el cuero, hay que poner en cuerpo esto, en carne en el sistema educativo. Es decir, que sin eso no se puede, pero con eso solo tampoco situada en tiempo y espacio en el entendido de que la construcción que hagamos nosotros para esta clase no va a servir para otra clase ni para otro tiempo ni para otro momento porque nosotros somos los que estamos acá y somos los que fuimos antes y vamos a ser los que somos después pero somos este tiempo y espacio que tiene sentido entonces la evaluación tiene que ser construida para esta realidad, la nuestra por eso hay que trabajarla entre nosotros por eso una encuesta de evaluación del curso construida de forma acontextualizada y va a dar algún tipo de elemento que va a servir para alguna cosa, pero no hay una transformación ahí. No puedo pensar que porque llené una ficha de evaluación me emancipé, ni tampoco yo voy a pensar que porque ustedes digan que este curso es bueno o malo, es un bueno o mal curso. En todo caso tenemos que construir cuál es el deseo del deber ser del curso para que todos digamos si este es un buen curso, porque somos todos los que lo producimos, no soy yo. ¿Está bien? Bien. Reflexionar sobre los por qué, para qué y para quién evaluar, superando el cómo hacerlo, es decir, hay preguntas conformadoras del campo que están antes. Esto ya es la metodología. Yo tengo que contestar un montón de preguntas para construir el método. No puede ser que el método pre anticipe la, re la respuesta a las preguntas conformadoras. Entonces, lo primero que hay que hacer es preguntar para qué, para quién. Quienes participan, bueno, entonces voy a construir a partir de, de esos márgenes. Y esa participación me va a llevar a, re, a reconstruir las preguntas generadoras. ¿No? Es una cuestión bastante dialéctica esta. Es un poco el tema de los tipos de evaluación que decíamos cuando oímos de teórico, que muchas veces la discusión se, se quedaba simplemente en decir qué tipo o qué dispositivo era mejor. Pero nunca se tocaban estas cuestiones de fondo que son las que en verdad pueden cambiar. Bien perfecto, analizar críticamente el actual sentido y eventualmente resignificarlo a la luz de referentes teóricos de alternativos bueno, y ahí hay algunas pautas más prácticas que son las que a mí me interesa que ustedes de alguna manera este, atiendan en particular porque son las pistas que lo van a permitir volver a leer los supuestos que sería así eh, habría como, como momentos de trabajo en la elaboración de la evaluación para el aprendizaje dentro de los cursos ya tenemos claro que hay una serie de trabajos que hacen ustedes fuera del curso que son todos estos que veníamos haciendo ¿no? discutir, cuestionar el sentido del campo, el sentido de la evaluación, en fin Ahora, llegado el momento del profesor que tiene que poner en marcha la evaluación, no puede paralizarse porque no pudo resolver todo esto antes. Porque no hay una cuestión de que lo resuelvo antes para después hacerlo. Hay una cuestión de que lo resuelvo durante la marcha del hacer también. ¿Sí? Es decir, yo estoy pensando la evaluación y en la teoría cuando voy armando la evaluación y la teoría. Porque discute la evaluación y la teoría mi, mi supuesto sobre evaluación. ¿Está? El ejer, el, al ver el objeto teórico veo la posibilidad, veo el agujero para pensarlo si yo no lo veo como un objeto teórico pongo esto un día, esto otro día con otro color y eso para mí es un instrumento que según el que agarre va y viene cuando yo lo considero objeto y lo considero campo de análisis el campo de análisis es propuesta y reconstrucción ¿Sí? es un ejercicio de investigación de evaluación un ejercicio de construcción de saber. Entonces, de ese lugar digo, bien, primero es necesario construir el sentido de la evaluación. ¿Qué va a guiar nuestra práctica? Para esto, nosotros lo primero que les pedimos es que nos digan qué es evaluar para ustedes. Construimos el famoso plan de enseñanza, que empieza ahora a tener otro sentido. ¿Por qué le pedimos el plan de enseñanza? Porque partimos de la base que eso implica ciertos supuestos y que a la medida de que yo me enfrento a mis supuestos teóricos puedo hacer el ejercicio de tensionar mis supuestos, triangular la teoría con la práctica mediada por mis ideas, entonces primero elaborar el plan entonces acá necesito construir sentido, construir y reconstruir el sentido del campo de evaluar de la educación física, porque no es lo mismo evaluar la educación física que evaluar la matemática hay cosas diferentes, hay lógicas similares pero hay cosas diferentes porque el campo implica actuaciones diferentes entonces hay que pensarlo y dar cuenta de una concepción de hombre-sociedad y de las relaciones entre estos conceptos en el propio campo disciplinar qué tipo de hombre para la educación física es decir, qué educación física para esta sociedad qué ser humano para esta educación física no voy a volver a decir el asunto del test que ya me lo han escuchado decir varias veces pero ¿qué, si yo coloco una testificación ¿qué tipo de hombre estoy pensando? ¿Qué, ¿qué educación física? ¿qué me aporta ese test para la educación física y la sociedad equitativa? cuando en definitiva termino diciendo que hay gente que es más rápida que otra más alta que otra, más fuerte que otra Por eso. entonces la pregunta es ¿Para qué sociedad, para qué sujeto, para qué educación física entonces el test es legítimo o no? Y si no, desde el lugar contrahegemónico que estamos hablando, no. En la escuela no. No sostiene la idea de equidad. Sostiene la idea de clasificación, de discriminación. La idea de un cuerpo biomecánico, médico. Un cuerpo higiénico, un cuerpo saludable, un cuerpo deportivo pero no un cuerpo humano no no va, no va alineada a eso entonces no distribuye equitativamente el conocimiento porque no tiene conocimiento ahí explícitamente además mide antropometría del 39 que puede ser interesante colocarla pero no la evaluación en la educación física no es ese el lugar no es el sistema educativo el lugar bueno, esa es mi respuesta, ¿no? ¿por qué? porque pienso desde este lugar entonces ¿qué coloco? otra cosa o ¿qué hago? trabajo con eso a favor del sujeto que es lo que intenté hacer yo porque también es cierto que el sistema se cambia tensionándolo con diferentes dispositivos no hay una forma, hay múltiples ¿qué hicieron los otros colegas? un grupo de colegas yo esto no lo hago es otra forma de decir no quiero esta realidad para mis estudiantes, ni para mí hay otros que dijeron lo hacemos igual y hay otros que dijeron, vamos a hacer un debate, y hay otros que dijeron, y hay otros que dijeron, ah sí, usted a la escuela no, todos tomaron diferentes decisiones, desde una, desde una mirada sobre la evaluación y la sociedad, y el conocimiento que, que no circula allí generalmente, pues no estaba hecha para eso Bueno, establecer qué implican, eh, segunda parte, decidir qué enseñar y qué evaluar de lo enseñado, establecer qué implica aprender en el campo disciplinar en cuestión, Por lo tanto, ¿qué evaluar? Hay una relación interesante entre el aprender y el evaluar. ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa o la evaluación, pre eh, anticipa una idea de qué es aprender. ¿no? Si yo eh, coloco cualquier dispositivo de evaluación, por ejemplo, el múltiple opción que se colocó en la clase partíamos de la base que hay una forma de aprender que es estudiar, leer y repetir ¿Sí? o también partíamos de la base que había, había posibilidades reales de que fuera azar que no fuera ni estudio, ni, lee, ni lectura, ni repetición simplemente tirar a pegar y que sea lo que Dios quiera pero el múltiple opción como dispositivo parte del supuesto de que uno hace un análisis y decide sobre cuatro opciones que están dadas por el que lo construye aprender entonces es reproducir un conocimiento sujeto a pasado dirían los que planifican ¿no? es decir algo que ya está muerto, inerte en ese caso se contesta entonces ¿qué pasa? si aprender es repetir, es cierto ¿es solo repetir? bueno si no fuera solo repetir ¿qué es también? nosotros hoy vamos a ver si nos da la clase que no sé cómo vamos que aprender es comprender, aprender es crear, aprender es construir, aprender es producir. Entonces, si aprender también es eso y eso es, in, in, es in, imprescindible, ¿qué construcción en términos de evaluación tengo que hacer para que eso se ponga en juego? ¿Qué posibilidades me puede dar la evaluación para incorporar este tipo de aprender y aprendizaje ¿está bien? entonces ese es el desafío ¿qué construcción de evaluación hago que me permita habilitar otras teorías y otras, otras teorías de aprender, otras teorías de enseñar y otras teorías de educación física? ¿qué pongo a circular para que eso que es una construcción que es la evaluación me permita poner a circular eso en otra cosa? bueno ese es el ejercicio intelectual que tienen que hacer acá en la elaboración del dispositivo bueno decidir qué es aprender entonces distinguir, evaluar, calificar y sus relaciones no es lo mismo evaluar que calificar que medir no es lo mismo sin embargo se relacionan. calificar es poner una nota medir es utilizar un parámetro evaluar es construir otra cosa no es igual Eh, ¿Dónde iba? Acá. Decidir cómo realizar el proceso de evaluación. Es decir, primero elaboro un plan, decido enseñar y evaluar lo que enseño, después decido qué es aprender y quién y quiénes se evalúan, cuál es el lugar de mis alumnos, y a partir de ahí decido cómo realizar el proceso de evaluación. Entonces, ¿cómo? Después de que tengo todo eso armado, tomo la decisión de cómo le entro a la cosa. Qué pongo, en qué lugar. ¿Cómo construyo mi sistema de enseñanza? ¿Cómo construyo mi metodología? ¿Cómo con... Recién ahí puedo empezar a actuar sobre mi supuesto. Y ahí tenemos, integrar la dimensión de tiempo, aprender y evaluar como proceso y revisar las funciones de la evaluación ligadas al tiempo. Dimensión de tiempo es, bueno, tengo que evaluar durante el proceso de trabajo cinco veces al final, al principio, no evaluar, pero saber que está funcionando en, una, en un tiempo previsto esa propuesta de evaluación no puedo evaluar cosas que no funcionaron en ese tiempo tengo que estar atento al proceso de aprendizaje en fin, evaluar supone recoger evidencias requiere seleccionar, significar, construir instrumentos para relevar información emplear variadas técnicas y no una sola respetando los procesos del aprendizaje y también los de la enseñanza y finalmente elaborar el plan de enseñanza definiendo colectivamente para qué evaluar. Es decir, evaluar implica poner una decisión entre todos nosotros de para qué vamos a evaluar. ¿Cuál es la expectativa de la clase? ¿Cuáles son los elementos más importantes que pretendemos aprender? Y por lo tanto, ¿cuáles de esos son los que son más significativos para considerar en dispositivos de evaluación? Entonces, la disposición es total cuando uno empieza a construir una evaluación con los demás. Todo se pone, todo es objeto de circulación colectiva. No solamente la evaluación, sino la propia práctica. Bien. Bueno, esto está. Vamos a dejarlo por ahí. Después eso, esto, esto está en uno de los materiales que, que pueden leer. ¿Qué consultas tenemos? ¿O no? ¿O no tenemos consultas? ¿Qué puede pasar también? ¿Qué reflexiones tenemos? ¿Tenemos alguna reflexión? ¿Qué les parece esto? ¿Qué planteamos? ¿Qué les sugiere? ¿Qué hora es? ¿Cuánto hace que se ese tipo de evaluación contra hegemónica? ¿Media hora quedó? ¿Eh? este material mira, en la universidad de la república esto se escribió en el 93 porque esta es producción nacional yo a veces digo que algo pasa en este país con ese sentido porque nosotros hasta en la educación física tenemos un, los libros de antropometría evaluación estadística aplicada de educación física y el deporte son referentes mundiales algo pasa acá no sé qué algo pasa lo que está claro es que la evaluación desde esta perspectiva se discute desde el campo de la enseñanza no desde la evaluación y uno de los autores que más ha aportado a esto en, en lengua española en castellano es Díaz Barriga es un mexicano que tiene un blog además y un facebook que emite constantemente eh, producción en evaluación constantemente y Díaz Barriga tiene a, a su hija que creo que llama panza de apellido, no sé por qué, o su esposo, no sé, es panza es, que también trabaja, sí, panza, que también, barriga y panza. Ay, nunca había pensado. ¿no? Barriga y panza. Bueno, están en eso también. No, porque bueno, estamos al Santi, que como es algo nuevo o alternativo, bueno, se da bien que claro, está Esto del modelo tradicional viene o sea, de cambiar ese modelo porque hace ruido. También, los origen, también el origen, de alguna el origen. origen. Si cuestionás el origen, tengo el mismo origen, lo cuestiono, entonces voy por otro lado. Sí, no sé si genial. La pregunta, no, sé, no, sé si la no, no, el origen de este cuestionamiento, sobre todo la evaluación, viene no de la evaluación, viene del campo de las ciencias sociales. La evaluación es una evidencia que cuando empezamos a discutirla nos damos cuenta que estructura todo lo otro. Entonces vale la pena discutirlo un poco más. Yo me acerco al, al campo de la evaluación en el 96, concretamente, el 96. Y me acerco en realidad tuve, vieron que vieron que la vida es suerte y, y un poco de estudio. Bueno, yo tuve bastante suerte porque cuando, por, a mí a mi criterio, porque con quien estudié yo evaluación fue con María Teresa Sales que es quien escribió el artículo es quien venía escribiendo y es, la es una de las referentes en evaluación en el país, lo que pasa es que está relativamente tapada porque el INED no le interesa mucho Va contra el sistema ¿no? exactamente. Sí, por otro, por otro exactamente, sin embargo ella vive, lucha y habla ¿eh? yo creo que esa es la reflexión O sea, no sé qué les parece pero creo que es un camino aceptable que podríamos seguir y que tiene la base teórica el tema es ¿cómo y si realmente podemos luchar así contra ese sistema? O sea, si realmente cuando estemos en una escuela vamos a poder pensar dispositivos así porque la acreditación no nos pesa arriba y no tenemos a la directora que nos está dando te tenés que apurar, te tenés que dar esto, o sea, como que está? realmente no nos dejaremos apagullar por el sistema y tal, la teoría la hemos que Creo que capaz que en este momento tenemos que luchar y decir, no, me tengo que guiar por esto. que está y no creo que haya sido acá el primer lugar que haya salido una teoría así, porque realmente no hay más casos de eso, ¿no? Porque mismo en el ISEF capaz que es la única materia que, que se da estas cosas hasta donde yo he venido, ¿no? Pero mismo acá en un centro chico ¿no? que no, todos nos conocemos, más o menos que todos los docentes tienen un intercambio bastante cercano, ¿cómo no se da o en más generalizado? Bueno, yo creo que por varios motivos. Primero porque hay toda una, una suerte de producción lo que te decía. La ciencia justifica la ciencia. Entonces, este, varias cosas. El sistema educativo y la formación de profesores, hasta donde nosotros sabemos, no tiene espacios de discusión de evaluación. Tiene espacio de discusión de enseñanza, pero no de evaluación. Con lo cual la evaluación termina este, siendo el cierre del curso. Chao. Es decir, ¿cuánto sabes? ¿o cuánto no sabes. eso primero segundo, creo que la Universidad de la República tiene serios problemas en evaluación serios problemas en evaluación ¿por qué? porque para empezar eh, la Universidad de la República tiene dos rieles yo, yo escribí un artículo de eso que no sé ni dónde está que si te interesa te lo voy a, a, a acercar eh, hay un mecanismo de poder de la Universidad de la República que se, se sostiene a sí misma, ¿correcto? los grados 5 son grados 5 porque manejan la, el, la batuta entonces, bueno, esto, esto tendría que ser voz en off porque estoy en la Universidad de la República, tomate un matecito, pero, es decir, naturalmente la certificación se adquiere de una forma y no de otra. Yo no adquiero una certificación si distribuyo todo mi conocimiento, la adquiero cuando acumulo. También la Universidad de la República tiene su mecanismo de poder. Entonces... ¿Por qué no pasa de otra manera? Porque de pasar de otra manera la distribución del poder sería diferente también. Entonces también sería un sistema cuestional de la universidad, siendo que la universidad tiene un cogobierno. Lo que pasa es que el cogobierno también tiene sus limitaciones. Porque el cogobierno gobierna a algunos. Es decir, es el ejercicio de algunos y no de todos. Y en general pasa lo que pasa a mi criterio en términos de evaluación. El planteo es. Yo vengo a la asamblea, si vos no venís el problema es tuyo. Es decir, el problema es del otro siempre, no es mi problema, es el problema tuyo. Entonces, mientras que vos no vengas, yo gobierno también. Ese sistema es un sistema capitalista que también está instalado dentro de una lógica universitaria. Entonces vos decís, ¿por qué no pasa más? Y no pasa más primero por esto, porque, hay que, porque no todo el mundo piensa en evaluación y porque en realidad... Este, se conoce poco sobre la teoría de la evaluación y sobre el campo hay cierta ilusión de que nosotros sabiendo mucho de ciertos temas este, estamos preparados para hacer ciertas otras cosas y otros que son los que tienen mucho conocimiento de la universidad piensan que realmente no tiene mucho sentido por, por esto, ¿cuál es la buena universidad? la que califica como Harvard y para hacer eso que tengo que tener mucho conocimiento porque si no, no tengo financiación y si no tengo financiación no puedo cobrar porque vos no te olvides que el universitario tiene, trabaja de eso también entonces, ¿por qué no? Y bueno, yo qué sé, no por todo esto probablemente y por muchas cosas más. ¿La evaluación de este curso sigue esa, esa, esa teoría? Esta, este segundo módulo va a introducir esta teoría, va a intentar introducir esta teoría. Porque el módulo 1 no fue totalmente, que no. totalmente diferente. y yo lo aclaré además. porque El, que no se nada, ya, no se nada. el módulo... El módulo 1 es un módulo de estudio básico de aspectos generales que después van a ser usados para el módulo 2. Entonces, de alguna manera, ese módulo 1 coloca ahí un, un primer enfrentamiento a ciertos temas que además, para desde mi perspectiva, como ustedes están acostumbrados a rendir, siempre se colocaron desde el lugar del aprendiz. ¿no? Entonces la crítica de se me cae la Eva, no sé si llego... Y todos los vericuetos esos que deben haber hecho para tratar de responder de la mejor manera la pregunta que no, yo me los no, lo imagino. Es mucho más rico utilizar ese tipo de oración como autoevaluación que utilizarlo como si fueras vos el evaluador y vos, bueno, yo te engaño a vos copiando... Claro, ti, ¿no? pero ¿qué pasa? Los estudiantes con la mejor buena voluntad, algunos pueden haber hecho eso, pero se me ocurre que el sistema los, los debe haber también... Este, eh, Interpelado y es probable que respondan con el oficio, ¿no? Es decir, tengo siete libros, siete computadoras, estamos ocho en el salón, la uno tal, la 4 tal que contestaste. No igual ¿El el tiempo? No, pero está esa previsión ahí. A nosotros no nos preocupa eso, Nun, nunca nos preocupó. Ese es el punto. Por eso te digo, nunca nos preocupó el nivel de respuesta que ustedes tienen a eso. Para nosotros era una calificación. Pero, pero la, la, evaluación la, evaluación evaluación la evaluación viene ahora, esa ¿Eh? ¿eh? Claro. Sí, pero la puede tomar en cuenta de manera. Pero positiva, con... claro. evaluo, porque tiene un alumno que sacó 11 y durante el proceso de este, módulo 2 y 3 no hace nada. Si vos, porque supone emplear 11? variadas técnicas repretando los principios técnicos. Supone que hay varias formas en las cuales uno puede trabajar con el conocimiento. ¿Cuál es el tema? Tampoco es cuestión de que todo vale. La evaluación implica un proceso de construcción colectivo, pero no implica no evaluar. Una pregunta. Sobre qué construcción colectiva sobre todos los temas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si cada uno, tiene poca base de información y todos van a hacer una evaluación en común? Eh, porque, por ejemplo, solo recién ahora nos vamos a cuestionar sobre eso de que tampoco tenemos conocimientos más de esta una producción y no conocimiento eh, sobre más humanos. Entonces, por ejemplo, eh, tendrían esos muy... Eh, los objetos los sujetos también están sí. informados sobre la vida, de estar, eh, bueno, es que están parados... que un poco también, respondiendo a lo que decía vos, Santiago, claro. bueno. lo que decía Santiago, de por qué esa, esa primera prueba, múltiple opción, por ello, Justamente porque iba encadenado lo que la, la segunda parte de la iba a hablar otro, ¿no? el tema de la comprensión. Yo para poder comprender algo que es un manejo flexible, de, justamente de eso que yo conozco, es el primero que tengo que conocer. Hay una base de, de información, de habilidades que sí tengo que manejar para después sí poder comprender y utilizar ese conocimiento de manera flexible. Es decir, aprendí esto, lo puedo, lo puedo puedo reflexionar, puedo plantearme nuevas dudas sobre eso, o traspolarlo a otros lugares de mi vida, pero si yo no conozco, difícilmente pueda comprender. Entonces también un poco en el primer módulo, lo, era entrar a ustedes a que conocían algunas cosas sobre evaluación, para ahora sí hacer el ejercicio, de tratar de comprender la evaluación en realidad. Como un claro, una base para después ir a ese paso siguiente que es el de la comprensión y el de la construcción. Sí, eh, agregando de repente a lo que plantea David cuando uno arranca, imaginémonos en el punto cero de un curso en realidad el que arranca en el punto cero del curso y por eso hay un curso es generalmente, sobre, generalmente ¿no? porque puede pasar que no, pero generalmente es el que va en el lugar del estudiante del curso por eso va a estudiar un curso va a estudiar cierto conocimiento que circula en el curso este es el punto cero del estudiante el que va a enseñar el curso se supone que avanza en otro punto que no es cero es cero sobre lo que sabe el estudiante pero tiene conocimientos en relación al curso si no, no podría dar el curso ese es el que enseña el enseñante ¿no? el estudiante tiene la función de estudiantar dirían algunos mientras que el profesor tiene la función de enseñar entonces ¿qué debería hacer la evaluación? acercarte a esto pero para acercarte a esto antes tenés que actuar sobre esto vos no te puedes acercar a algo que no funciona y no circula entonces la evaluación tendría que ser un mecanismo que te permite atar generalmente la evaluación tradicionalmente es el docente te da esto vos corres atrás de esto ¿no? corres así lo más rápido que puedas en un momento para y el docente te pregunta esto y vos respondes y decís bueno, esto lo sé esto no lo sé el docente dice ok y sigue y vos seguís tu proceso en un proceso de este estilo lo que debería suceder es que vos desde el punto cero conozcas y participes incluso en eso que va a funcionar. Que hoy en la, en la evaluación, al no tener generalmente conocimientos previos muy difícil. Pero imagínate en el campo de la educación física esto y no el de la evaluación. Imagínate que estás enseñando cualquier contenido. ¿Cuál les tocó al grupo de ustedes? ¿Te acordás? Eh, gimnasia. Gimnasia. Ahí va. Entonces, imagínate que tú empezás a dar gimnasia vos creés que el estudiante ¿qué te tocó? ¿liceo, escuela? ¿a vos no te parece que un estudiante de cuarto de liceo algo sabe de la gimnasia ya? entonces si algo sabe ¿cómo puede arrancar un curso? no tenés que empezar a enseñar gimnasia tenés que empezar a invitar al otro a aprender la gimnasia a saber sobre gimnasia. ¿Y qué va a ser la evaluación? Acompañarte en eso porque eventualmente vas a poder participar desde el cero con esos estudiantes. Claramente.